Estimados estudiantes muy bienvenidos a esta nuestra primera tutoría virtual de la materia de cálculo para las ciencias biológicas en la cual vamos a estudiar el tema de límites vamos a iniciar con nuestra primera presentación en la parte de definición de lo que es un límite precisamente dentro de lo que es el cálculo eh, como previo a la parte de límites el cálculo eh, tiene los objetivos de estudiar los temas de tangentes pendientes áreas entre otros temas más y queremos hacer aquí una diferenciación del tema de eh, la matemática previo al cálculo y el cálculo como tal en donde hallamos dos ejemplos puntuales mientras que las matemáticas analizan el tema de las pendientes de una recta el cálculo analiza el tema de las curvas eh, de la pendiente una curva lo que le denominaremos más adelante en otras tutorías el tema de derivadas un segundo ejemplo tenemos que mientras las matemáticas analizan el tema de las áreas eh, de un rectángulo por ejemplo una figura plana el cálculo en cambio nos halla el área, el área bajo una curva esto lo logramos con el tema de integrales entonces las matemáticas previas al cálculo eh, es todo un proceso que en el cual eh, la, por la parte de límites nos vamos a introducir a lo que es el cálculo vamos a ver un ejemplo inicial eh, en esta gráfica eh, si podemos apreciar eh, en la parte izquierda podemos tener que sin el cálculo nosotros vamos a estimar o vamos a mirar la pendiente de eh, este punto p en esta curva con el cálculo diferencial nosotros lo que vamos a estimar es en este punto la pendiente a su vez también el límite acercándose a este punto en este ejemplo que está mucho más puntual estamos viendo de una recta la pendiente como tal de esta recta eh, dado la ecuación eh, de matemáticas que es punto pendiente en esta otra estamos viendo ahora sí ya eh, la pendiente de una curva en determinado punto de igual manera en las matemáticas nosotros usamos eh, la pendiente de una recta secante a una curva en el cálculo nosotros usamos la pendiente y ahí vamos a estudiar de hecho de un, eh, de un punto en una curva de una recta tangente y ya más adelante con el tema de integrales estamos mirando que sin el cálculo nosotros lo máximo que podemos estudiar es, es decir con la matemática convencional el área de un rectángulo. En cambio, con el cálculo nosotros eh, vamos a hallar ya, a lograr hallar ya el área bajo una curva. En la siguiente presentación, entonces, vamos a iniciar como tal ya con el tema de cálculo diferencial y con nuestro primer tema que es la parte de límites. Entonces, en límites nosotros tenemos eh, que un límite realmente lo que es es mirar cómo se comporta la función cuando eh, f de x es decir un punto determinado en el eje x se acerca o se aproxima a esa, a esa coordenada ¿De acuerdo? entonces para mirar eh, la resolución de, estos, eh, de este límite nosotros vamos a eh, estudiar tres métodos generales en el cual tenemos el primero la parte del de, método numérico que es eh, una evaluación de la función el método gráfico que es la estimación eh, gráfica como tal del e límite y el último que es el método algebraico en el cual nosotros hacemos una manipulación algebraica con eh, casos de factoreo con otros despejes eh, fraccionarios para poder encontrar el límite de una función bien el primer método entonces lo que es el método numérico para encontrar el límite de una función tenemos que el límite perdón eh, la función f de x eh, en este caso que se nos propone es x al cubo menos 1 sobre x menos 1 dado ello se nos propone encontrar el límite de la función x eh, al cubo menos 1 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1 en el método numérico nosotros podemos eh, apreciar que si nosotros eh, dado ese ejercicio que nos acaban de proponer hacemos, eh, hallamos el límite de forma directa podemos apreciar que si reemplazamos eh, bueno en este caso ya hallando el límite 1 en x al cubo menos 1 sobre 1 menos 1 lo que obtendríamos sería 0 sobre 0 que nos da un límite infinito o no existente por lo tanto el método numérico que nosotros vamos a utilizar es hacer una tablita en la cual establezcamos valores o evaluemos evalu la función en valores de x menores a 1 ya que el límite al que se nos pide hallar es cuando x tiende a 1 entonces evaluamos eh, el x con eh, valores o, o sí valores cercanos a menos 1 y en la parte de acá también evaluamos eh, x con valores eh, mayores a menos 1 muy eh, cercanos pero mayores a, a 1 perdón entonces aquí observen cómo nosotros vamos a ir dando valores y cómo la función evaluada como tal se va acercando se va acercando cada vez al número 3 eh, por la izquierda y por la derecha nosotros estamos mirando como al momento de dar valores muy cercanos a 1 pero no 1 ya que como ustedes acaban de ver si damos el valor de 1 la función se hace infinita nosotros podemos apreciar como eh, también por la derecha se acerca a 3 por lo tanto nosotros concluimos por esta apreciación o análisis numérico que el límite de x al cubo menos 1 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1 es 3. Esto es el primer método numérico. Vamos a mirar ahora el método gráfico. En el método gráfico igual se nos propone la misma función. Se nos propone ahora que encontremos el límite de esta misma función y se nos propondrá también una gráfica con la cual nosotros decimos como esta curva pertenece a esa función y me están pidiendo hallar el límite de esta función cuando x toma el valor de 1 yo con simple estimación gráfica puedo apreciar que el comportamiento de la función es que tiende a tomar el valor de 3 por lo tanto igual aquí en esta estimación gráfica yo concluyo que el límite de x al cubo menos 1 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1 es 3 finalmente vamos a estudiar el método algebraico en el cual nosotros tenemos la misma función se nos propone encontrar el mismo límite de la función cuando x tiende a 1 y comenzamos el desarrollo por lo tanto el límite de esta función cuando x tiende a 1 yo primeramente lo que hago es reescribir esta función en donde x menos 1, eh, x al cubo perdón, menos 1 es igual a x menos 1 que multiplica a x al cuadrado más x más 1 esto dado el eh, caso de factoreo de la suma y resta de trinomios o de cubos perdón sobre el mismo término que tenemos acá x menos 1 sobre x menos 1 esto que me, me va a permitir esto me va a permitir más adelante yo poder simplificar el término que estaba en la parte del Número eh, del denominador que se me hacía cero tanto arriba y hacia abajo observen que yo al simplificar esto pues eh, me queda solamente x al cuadrado más x más 1 de tal manera que yo al tener este límite que es igual el límite que tengo ahora a la izquierda con el que tengo a la derecha es exactamente lo mismo solamente que hice una manipulación algebraica para reescribir la función por lo tanto yo ya puedo reemplazar en x el valor de 1 entonces sería 1 al cuadrado más 1 y más 1 que es igual a 3 por lo tanto concluyo nuevamente que el límite de la función de x al cubo menos 1 sobre x menos 1 es o realmente ha sido también el valor de 3 con ello hemos acabado de estudiar lo que son los, los tres métodos para encontrar el límite de una función Finalmente, para concluir, un eh, poco ir concluyendo esta tutoría, vamos a mirar cuando en una función los límites no existen. Y tenemos dos casos puntuales. En el primero, vamos a estudiar que, dado la gráfica, en este caso esta función es una función definida a trozos, vamos a mirar cómo se comporta eh, la función cuando eh, f de x toma un determinado valor o tiende a un determinado valor, en el cual nosotros podemos apreciar que me piden aquí hallar el límite de la función f de x, que es esta gráfica que la podemos apreciar cuando x eh, tiende o toma menos 2 en donde nosotros podemos mirar que por la derecha el valor que tiende a tomar en y eh, la función es 1 y por la izquierda el valor que tiende a tomar eh, perdón al revés por la izquierda el valor que tiende a tomar sería 1 en y y por la derecha el valor que tiende a tomar la función sería el valor de 3 entonces cuando hallamos estas dos eh, diferencias que por la izquierda y por la derecha tienden a tomar eh, valores diferentes nosotros podemos concluir que la función no tiene límite en este segundo caso nosotros tenemos una función en la cual eh, ya nos, eh, nos dan es una función definida a trozos es una función eh, 1 sobre x al cubo en donde nos piden hallar el límite cuando eh, x en este caso si nosotros pediríamos encontrar el límite de la función cuando x tiende a 0 por ejemplo podemos concluir que eh, no, no hay límite como tal porque y jamás toma un valor o la función jamás choca en el eje de las y y de igual manera cuando x eh, toma 2 si sí podríamos tomar un valor en este caso podríamos decir que son cada uno de estos que vemos en esta tablita ¿sí? y entonces eh, decimos que el límite existe o no existe finalmente para concluir el tema de límites vamos a mirar la continuidad cuáles son las condiciones que tienen que cumplir para que una función sea o no sea continua en este caso mira, vamos a mirar eh, las tres condiciones que debe cumplir una función para que la misma sea continua ¿bien? entonces aquí tenemos una función f de x el cual yo he adjuntado la gráfica acá y las condiciones que deben cumplir son las siguientes que f de x tiene que estar definida en x cuando x tiende a además que el límite de f de x cuando x tiende a debe existir finalmente que eh, la función es continua solo si eh, el límite de f de x cuando x tiende a es igual a f de a finalmente para la discontinuidad nosotros vamos a mirar que existen dos condiciones únicamente para verificar que una función es discontinua en la cual decimos que si f de x no tiene límite cuando x tiende a a, por lo tanto decimos que la función es continua y finalmente cuando x tiende a a en f es decir el límite es diferente tal y como les mencionaba eh, cuando el límite por la izquierda y por la derecha es uno y es otro eh, no existiría tampoco límite por lo tanto la función sería discontinua aquí tenemos tres gráficas para ejemplificar eh, estas condiciones que acabo de mencionar para que una función sea o no sea continua en la primera nosotros podemos apreciar que por la izquierda eh, y tiende a tomar el valor más o menos digamos estimemos de 2 y por la derecha y tiende a tomar el valor de 0.5 por lo tanto como esta función no tiene límite nosotros decimos que esta función es discontinua en la, en la segunda en la segunda gráfica nosotros podemos apreciar también que tampoco tiene límite la función o perdón si tiene límite por la izquierda y por la derecha y toma o tiende a tomar el mismo valor pero sucede que acá hay una función definida a trozos donde dice que cuando x eh, toma a, toma dos valores tanto f de a en y y en más arriba también pues eh, tendría un límite entonces como hay estas dos eh, definiciones o estos dos valores decimos que la función no es continua y finalmente en esta última que es el ejemplo anterior que se acaba de explicar nosotros podemos ver que cuando x tiende a no hay, eh, no hay continuidad porque de hecho jamás llegan a tocarse estas dos funciones eh, eso es todo eh, les agradezco y hasta nuestra próxima tutoría